Doctor, doctor, a mí nadie me hace caso. Al siguiente, por favor. Oh. Doctor, doctor, me hace daño la cabeza. Al oh. siguiente, por favor. <ríe> Mi cabeza. Oh. Sí, diga. Doctor, doctor, tengo muy mala memoria. Señor, disculpe, esto es una zapatería. Lo ve el doctor como tengo muy mala memoria. <coughs> Bien, con esto ya tengo 300. Me voy a cobrar la apuesta. Eh, ¿dónde está el ratón? ¿Quién eres tú? Uh, soy un paciente, eh. ¿Eso es tuyo? Eh, ratón! Magia. ¿Cómo que magia? A ver, explícame, pues, ¿qué te pasa? Pues, que sin querer, pues, yo robo las cosas. Eh, a ver, ¿cómo me lo demuestras, eh? Pues, no sé. ¡Hola! ¡Es camisa! ¿Qué está aquí? Bueno, vale, como tú quieras, te la devuelvo. No, es igual. Ya estoy bien así. Estoy más sexy. Esto es un caso muy difícil, me voy a poner la gafa para verte mejor. Me parece que tú eres sonámbulo, y además mágico, bueno, pero voy a hacer la receta. ¡Eh! ¡Mi ordenador! ¡La pantalla de se me ha sido? Bueno, yo ya me voy. Me llevo el ordenador y el gafas debe ver de cerca, ¿vale? Deo. Un teclado solo no sé qué me sirve para nada. Voy a tirarlo. Voy a tirarlo, por aquí la ventana se me será más rápido. ¡Au! Oh, un teclado. ¿De qué me sirve ahora si he, si he dejado la pantalla detrás de la puerta del médico? ¡Eh! ¿Qué sé? ¿Dónde? Se? ¿Esto no estaba antes? Un ¿no? ¡Eh! ¿Quién eres tú? Soy el paciente del capítulo del ladrón y dónde está mi teclado ah no sabes que soy un poco mágico tú el otro día lo dijiste tú, me parece que eres un paciente es un y un poco mágico no sé qué pues ¿Sí? te lo he transformado en un piano pero ¿de qué me sirve el piano a mí si yo lo que tengo es, es no no tocar el piano sino escribir las recetas en el ordenador y ahora hay música, si eras un ladrón, ¿por qué has venido otra vez a robarme otra vez el piano electrónico? Eh, esta vez tiene una que no sé qué hace por aquí, si quieres te va a quedar. Eh, o mi cabeza de morreos electrónicos, o mi silla, o la mesa, por ejemplo, o la cama, ¿qué has venido? He venido a devolverte el ordenador. Sí, pero con un piano, ¿de qué me sirve a mí? Bueno... Para ver la tele Ya que en suyo este me lo quedo eh. Ah, joder. eh Ya no está Si lo vuelves a tener en tu ¿cómo es esto? Es que yo no le he venido por un daño de barriga Ah, esto se dice dolor de barriga <risa> Barriguitis aguda Eh, ponte un poco más cerca de que te veo mal Así va bien Eh, estas no son mis gafas de verde cerca Sí, ahora te veo bien. Estas sí que son mis gafas de verde cerca. Échate un poco para atrás. Te veo borroso. Claro, llevo mis gafas de verde cerca. Ah, sí, si no las tengo puestas. Eh, ¿qué es esto? No veo. Bueno, doctor, me vuelvo a ir con la pantalla... Con el ordenador y las gafas de ver de cerca. Adiós, hasta otra. Adiós. Ed ¿Eh, Rodríguez, soy el ceruela, despierta. ¿Qué pasa? ¿Qué hace ese teclado, ese teclado en la mesa? Ay, ah, piano en la mesa. ¿Qué piano? Ah, esto. Me lo habrá acabado un paciente, eh. Pues... Se lo, se lo ha olvidado, ¿no? No, has dicho que me lo devolvía a cambio del teclado. Ay, no, ¿Qué teclado? Del capítulo de la Médicos del Ladrón. Ah, pero eso tiene pilas. No tiene pilas eso. Tí, tíralo por la ventana, va. Bueno, vale. Que será más rápido. Voy a tirarlo por el balcón. Eww. Esto es un costumbre, ¿no? Cada vez que viene... El ladrón, tengo que tirar las cosas por la ventana Oh, el doctor Rodríguez ya ya lo debe haber tirado Se lo voy a devolver oh. yes. ¿Qué hace el piano aquí otra vez? Bueno, esto significa algo, es como un boomerang Me lo tengo que quedar porque si no Siempre me voy a volver a ver ¿Dónde estás? Pues no está Bueno, aquí le dejo el piano, que se lo quede él. Que hoy a hoy, hoy a plebos Es verdad, no voy a salir a la calle con la bata Me la tengo que, que quitar Diez yes. Ah, en fin bueno, yo me voy. Ya está. Oh, ese doctor no ha ido a tirar al piano, pero yo lo iré a tirar, a ver. A ver pues. Como el doctor Rodrigo no lo ha tirado, lo voy a tirar yo. Ah. Oh, el teclado! ¿Quién no debe? ¿Otra vez el ladrón? No creo, ahí arriba no estaba. No sé. Bueno, voy a subir otra vez.